Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado, por estar con vosotras y con vosotros en este acto tan estupendo que ha organizado la Universidad Técnica de Manabí, y especialmente a su coordinadora Cristina Mateos por la iniciativa y a los demás por estar ahí. Y me parece magnífico el título porque el título es un título de compromiso, es la violencia de género como objeto de investigación. Bien, os voy a decir que desde mi experiencia en el Comité CEDAW a los países les preguntamos siempre, porque nuestra obligación es preguntarles y plantearles qué van a hacer con respecto a la violencia, les preguntamos cuántas leyes tienen, pero a continuación metemos el dedo en la gallaga y les preguntamos cuánto dinero tienen para respaldar esas leyes. Eso es lo fundamental. Y fundamentalmente hay una cosa que me llama la atención y es que los países no saben muy bien diferenciar entre violencia de género y violencia doméstica o intrafamiliar. Y me parece clave que lo analicemos, ¿no? Porque la violencia intradoméstica significa que tenemos la obligación, en el sentido jurídico del término, de tener que aceptar de una manera clara que las sentencias se van a, a dedicar a realizar aquellos casos que se producen dentro del hogar o dentro de una convivencia. ¿Pero qué pasa con las chicas jóvenes que no conviven? y ¿Con las mujeres maduras que se han separado? Os pongo un ejemplo, empezando por mi país, ¿no? El 45% de los últimos crímenes en el año 2013, fueron mujeres que se estaban separando. Bien chicas jóvenes que decidían romper con su novio y que él no entendía los motivos, a pesar de que le daban pujones o directamente la descalificaba. O mujeres maduras que habían decidido romper la relación. Y pues bien Cuando quedan con ellos para explicarles las cosas es cuando ocurre directamente el asesinato. Asesinatos con alevosía. Por eso violencia de género es un término mucho más amplio y es un término que como investigadores, las personas que están ahí también el movimiento de mujeres profesionales, hace falta hacerse con él. Porque con violencia de género estamos diciendo muchas más cosas. No solamente que no se produzca dentro del hogar, sino que estamos diciendo qué pasa con aquella chica que perdona constantemente a su agresor. Qué pasa con aquella chica o aquella mujer madura que está permanentemente buscando explicaciones de lo que ocurre, pero que no actúa, que no termina de, de, de saber qué está sucediendo en esa relación. Bueno, yo les hago una apuesta. Si me dicen alguna víctima y encuentran alguna víctima, como la víctima de violencia de género, espero que lo comenten en ese maravilloso encuentro, en esa maravillosa jornada. La víctima de violencia de género es la única víctima que perdona a su agresor. La víctima de violencia de género es la única víctima que le rehabilita. ¿Y saben cómo le rehabilita? Acordándose de los buenos momentos. Es decir, dice... No tengo por qué pensar que va a ser así siempre, por lo tanto vamos a darle una segunda oportunidad, vamos a tener con él una relación mucho, mucho más tranquila, a ver si se le pasa el enfado, y luego busca explicaciones. Es el estrés, el trabajo, es el carácter. ¿Conocen alguna víctima que rehabilita a su agresor? Y otra pregunta aún que les quiero hacer. ¿Conocen alguna víctima que se sienta culpable por recibir la agresión? Las mujeres víctimas de violencia piensan que han hecho algo malo, y, por lo tanto, lo que hacen es revisarse, directamente, que he podido hacer que le disguste, eh, voy a ver si no le hablo así, esperar a que se calme, que es algo que, fundamentalmente, las mujeres siempre dicen, voy a esperar a que se calme. Voy a hablar de esto, pero cuando esté en mejor disposición de oír lo que le tengo que decir. Y es muy curioso, porque esa rehabilitación no se produce en ninguna otra víctima. Y esa vergüenza no se produce en ninguna otra víctima. Las otras víctimas salen directamente a la calle a decir, nos ha pasado esto y queremos una compensación y queremos, además, que se nos escuche. No, la víctima de violencia de género se esconde. Se esconde de sus amigos, de sus amigas, de su familia. Se esconde porque piensa que algo ha provocado en él esa reacción. Pero también tenemos que pensar que es la única víctima que no solamente perdona, sino que además se siente avergonzada y que además de todo eso, piensa que ha fracasado su relación. ¿Cuántas veces preguntan a las chicas si sales con alguien. ¿Y cuántas veces preguntan a los chicos si sales con alguien? No, a los chicos les preguntan por su vida pública, es decir, por su trabajo, por su forma de desarrollarse en el mundo profesional, o en el mundo político, o en el mundo ciudadano, pero no les preguntan por sus relaciones afectivas, eso es un añadido. En cambio, las mujeres, en todos los países, mi experiencia es en todos los países, estoy hablando del norte de Europa, que parece un país magnífico, por ejemplo, Finlandia, y tiene más víctimas mortales que España, en términos de violencia de género, pues también las víctimas están pensando que no tienen ningún derecho a, a, a, a denunciar y ningún derecho a, a ponerse a salvo. Por lo tanto, tenemos que pensar que el concepto género es muy importante, porque el concepto género son las expectativas que la sociedad tiene sobre una chica o sobre una mujer. También las expectativas que tiene sobre un hombre, por supuesto, pero son distintas. Porque la resignación, el sufrimiento, el aguantar y no quejarse, el... Atender a todos los de la casa, el tener un compañero sentimental, tiene que ver con la completud, que tampoco se entiende muy bien qué es eso, ¿no? Es decir, que eh, no hay medias naranjas, tendríamos que ser todos naranjas enteras, ¿no? Y por eso me llama tanto la atención que en todos los países, en todos los países, los gobiernos, lo que piensan es que las mujeres no tienen valor para denunciar. Pero claro, ¿qué valor vas a tener? ¿De dónde lo sacas? Si en el ámbito público posiblemente tengas gobernantes que se rían de ti. En España sospechan muchísimo que las mujeres mienten. Mienten cuando denuncian a un agresor. Y el Consejo General de Poder Judicial, que digamos que son como los jueces de los jueces, un poco los vigilantes de que las cosas vayan bien dentro de la judicatura, hacen un estudio y dicen no, no, no, perdonen. Las denuncias falsas en España representan un 0,1% y las Falsedad por delito económico, un 23. Y si nos vamos a países como Francia y Alemania, tenemos también que no hay posibilidad tampoco de que exista una denuncia falsa. ¿Por qué? Porque el juez tiene la obligación de actuar con respecto a una denuncia falsa. Pero para las mujeres, ¿qué significa? Es decir, yo soy golpeada, no entiendo que mi novio o mi marido, que dice quererme, me maltrate, me descalifique, me, constantemente me haga sentir fea, mala, inferior. Y yo miro fuera y ¿qué tengo? Hombres con poder, hombres que están hablando de economía, de política. ¿Dónde están las mujeres? ¿De qué hablan las mujeres? En las televisiones, en las radios, ¿de qué hablan las mujeres? A las mujeres se les reserva un papel mucho, mucho más secundario. ¿En qué sentido? Las mujeres hablan de sus problemas. Cuando son las que resuelven los problemas, las mujeres están sosteniendo familiarmente a todos los hijos, al marido, a las relaciones. ¿Cuántas veces, he hecho lo pregunta a las mujeres que hay en la sala, han animado en su casa diariamente a sus compañeros sentimentales, a sus hijas, a sus hijos, y se han ocupado absolutamente de que todos estén bien? ¿Y ellas? Ellas no. Ellas están en un segundo plano. Porque se espera de ellas que estén pendientes de los demás. Por lo tanto, si yo tengo, desde esa perspectiva de género, desde esa expectativa que tengo de ser muy mujer, tengo que ocuparme de los demás, ¿cómo voy a...? plantear ante un juez, ante el vecindario, ante mi familia, que con quien he elegido estar, si soy en ese momento novia, o con quien he elegido casarme, con quien he elegido al padre de mis hijos, resulta que yo ahora mismo sufro la violencia. Siento una enorme, una enorme sensación de fracaso y esa enorme sensación de fracaso hace que me inhabilite para ir a protegerme, para ir a juzgar directamente que no hay derecho a que nadie se apropie de mi forma de seguir y de pensar. En el Comité CEDAO, los países colocan a las mujeres como responsables. ¿Cuántas campañas hay sobre violencia? ¿Cuántas responsabilidades se pide a un cargo político cada vez que humilla a las mujeres? ¿Se pueden gastar bromas sobre mujeres? Sí. ¿Se pueden gastar bromas sobre mujeres? ¿Se las puedes calificar? Sí. ¿Públicamente? Sí. ¿Se ríen? Sí. ¿De dónde va a sacar una la autoridad suficiente si no lo tiene en casa? si no lo tienen su país, si no lo tienen el mundo, porque no tenemos más que tres o cuatro mujeres poderosas en el mundo. ¿De dónde saca la suficiente autoridad y confianza en sí misma para ir a denunciar? Pues esa es la, la trampa absoluta que hacen los gobiernos, decir no que denuncien y que además ellas se comprometan a salir de ese infierno. Sí, pero ese infierno no es un infierno particular, es un infierno de todos. Todos los países que se denominan democráticos no lo son por votar cada cuatro años. Eso ya se consiguió en el siglo XX y muchos países al principio del XX lo son porque garantizan que ninguna ciudadana y ningún ciudadano vaya a tener miedo de perder su vida. Pero especialmente las ciudadanas cuando una relación sentimental se convierte en una coartada para mantenerse dentro de esa estructura. ¿Qué podemos hacer las mujeres? Principalmente unirnos. Si hay que unirse es muy complicado, llevamos muy poco tiempo en el espacio público, muy poco tiempo en el espacio público, muy poco tiempo en las calles, muy poco tiempo en los ayuntamientos, muy poco tiempo en los gobiernos y no estamos acostumbradas a darnos mutuamente autoridad, no estamos acostumbradas a darnos confianza, somos capaces de dar confianza a un marido aunque te falle, aunque te falle reiteradamente y le perdonas y le das oportunidades ¿O a un novio, somos capaces de otorgarle esa confianza permanente de cambiará, seguro que lo piensa, ya verás cómo si le convenzo que yo puedo con ello, pero en cambio con las mujeres somos muy exigentes. Cuando lo que tenemos que hacer entre nosotras es una alianza. ¿Y cómo se hace una alianza? Tratando de identificar dónde está el problema. No hay otra forma de hacer una alianza que tratando de identificar dónde está el problema. Y los pactos entre mujeres son precisamente más necesarios que nunca. Porque cualquier gobierno, cualquier poder financiero, político, también el de la universidad, por supuesto, la universidad no está libre de valores machistas en absoluto y yo no identifico machismo con feminismo como no identifico nazismo con socialismo. El machismo es creer que tú eres un sujeto subordinado, que has nacido para agradarme, que has nacido para secundarizarme, para sostener mi carrera profesional o cualquier tipo de proyecto. En ese sentido me parece clave que pensemos cuánto nos cuesta separarnos de nosotras como movimiento de mujeres. Es muy difícil estar en política y es muy difícil estar en Movimiento de Mujeres. Yo he tenido un cargo político en el Gobierno, estuve en un cargo político en el año 2004-2008 y en ese cargo político permanentemente, cada vez que tenía que tener una interlocución con el presidente de gobierno, yo siempre me apoyaba en el movimiento de feminista. El problema es que el movimiento feminista era un movimiento que no era conocido por todos y que además sobre él recaían muchísimos, muchísimos estereotipos, sobre las insatisfechas. Están todas locas, pero ¿qué quieren? ¿A que no pasa esto con los movimientos ecologistas? No, son redes reciente creación, no pasa. No pasa con los movimientos obreros tampoco. Se entiende que hay una vindicación y se entiende que hay un sindicato y se entiende que hay una forma absolutamente clara de pedir y de exigir. ¿Por qué a las mujeres no se les permite eso? ¿Por qué a las mujeres se les considera ciudadanas de segunda cuando son las que están posibilitando si son asociaciones de mujeres y movimientos de mujeres, que se puedan hacer miles y miles de actividades dependiendo de unas subvenciones exiguas que prácticamente no sirven para nada. Cuando los movimientos de mujeres están permanentemente poniendo una luz roja cada vez que los gobiernos dejan de ser democráticos, no para votar cada cuatro años que se hacen en todos los sitios, efecto en países súper, súper fundamentalistas, sino para que la democracia signifique que tenemos la misma oportunidad entre todos y entre todas, que nadie va a sospechar que yo quiero entrar por la puerta falsa, que nadie va a sospechar que miento cuando hago una denuncia, que nadie va a reírse de un chiste que me degrada, porque cuando me degrada a mí me degrada a todas las mujeres, que nadie va a pensar en un momento que quiera aprovecharme de mi situación. Por lo tanto, me parece clave en este sentido que pensemos que la violencia de género necesita un tratamiento especial, pero un tratamiento especial basado en que si no se produce violencia de género es porque se respetan los roles sexuales. Porque los maltratadores, cuando hemos hecho entrevistas aquí en España y cuando los gobiernos han hecho entrevistas, también fuera, cuando la CEDAW les hemos preguntado, ¿y qué dicen los maltratadores? Los maltratadores dicen, pero sí, si no ha pasado nada. Y da igual que sea maltratador francés, alemán. No ha pasado nada. ¿Cómo es posible que esa persona piense y minimice y banalice lo que acaba de suceder? Porque no está a su nivel. La mujer es algo que no está a su nivel, sino todo lo contrario. Es una cuestión completamente secundaria. ¿Cómo se trata en la universidad la violencia de género? No en todas las asignaturas. Podemos hablar de asignaturas sobre derechos humanos y no está la violencia de género. Asignaturas sobre ciencia política y no están las leyes contra la violencia de género. Cuando en Ecuador, por ejemplo, se ha conseguido incorporar el tema del feminicidio, que es una categoría importante porque significa exterminar, matar, degradar por el hecho de ser mujer. Y eso es clave para entender la legislación. Pero si nosotras no somos las vigilantes, la legislación irá para atrás. Y para que no reduce la legislación, vigilar significa unirse y generar pactos concretos. Yo les animo, y les animo profundamente, porque sé que es muy complicado alianzas entre el feminismo institucional, aquellas mujeres que han pasado al ámbito político, el feminismo en el momento de mujeres, aquellas mujeres que están permanentemente pulsando lo que necesita la calle, y ese feminismo académico que le pone nombre a las cosas que ocurren. Y si no estamos las tres unidades, las tres instancias, que todas, todas, todas compartimos y sabemos perfectamente lo que ocurre, si no estamos juntas, esa separación será aprovechada por gobiernos que consideran que las mujeres no necesitan el mismo trato y consideración que los demás. Y no solamente unirse para luchar contra la violencia, sino para que la igualdad no sea simplemente un principio, que ahí no hay problema, todos los gobiernos están de acuerdo, sino para que sea algo que se plasme en la realidad. Es decir, que haya políticas de empleo, pero no un empleo precario, secundario. Que haya políticas de conciliación de la vida familiar y personal. Porque cuánto talento se desperdicia, porque a ella le toca estar de responsable. Y cuántas mujeres se encuentran desbordadas en el día a día. Que haya políticas para las mujeres rurales, para las mujeres que se encuentran en las peores situaciones. Pero no desde el problema, sino desde todo lo que aportan. ¿Cuánto aportan las mujeres ecuatorianas? ¿Cuánto aportan? Sabemos cuánto aportan. ¿Y qué aportan? ¿Y cómo es posible que eso no se considere una parte importantísima de la riqueza del país? Les animo a que estén unidas, porque la violencia es mucho más que la violencia que ocurre en casa o fuera de casa. Es la violencia que los gobiernos ejercen cada vez que nos consideran ciudadanas de segunda. Y una ciudadana de segunda no existe. Somos de primera. ¿En qué sentido? En el sentido de sabernos propietarias de nuestro cuerpo, por lo tanto, con derecho a decidir, cuándo, cómo y con quién ser madre, y propietarias de nuestra vida personal. Ninguna persona puede hacernos creer que le pertenecemos, porque somos únicas. Y les doy un enorme abrazo por serlo. Gracias.